También, también. Vienen aquí a hacer medios, a hacer música. Ya tú sabes, los muchachos. <risa> Quiero que me digas cuál es el top 3 para Liano en esos momentos de los artistas de la nueva escuela del 3 al 1 que tú digas, pa, ah, me gusta lo que está haciendo. Rauw Alejandro, definitivamente. El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 Tres de productores musicales, que si yo hoy te digo, bro, nos tenemos que cerrar con tres productores musicales a sacar el próximo álbum del tres al 1, ¿A quién me metes en ese combo? Tiny, sí o sí. Sube lo nuevo, tienen que estar ahí. Eh, me gusta mucho Sky también. a ver ahí está Liano, no se pierdan Poderosa. Papá, nos despedimos con la despedida del Cuervo, la mano. ¿Cómo es eso? Aquí, Tim, pégale. Ey, el puño, el puño. Ey, abre el ala, ey. ¡Ah, ah! <risa> ahí está, ahí está, ahí está. nerviosa